Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy les traigo esta nueva sección del canal donde encontraremos datos curiosos, avances tecnológicos en el mundo de la animación, entrevistas y mucho más, así que comencemos. En primer lugar veamos 5 datos curiosos sobre Final Space. Y si te digo que Final Space tiene más de 8 años, Oland Rogers, creador de Final Space, tuvo la idea de esta serie hace más de 10 años, dos años después de concebirla, el 4 de mayo de 2010, subió el primer episodio de lo que sería una web serie de animación limitada de 10 episodios, llamada Gary Space, la cual jamás se terminó por diferentes inconvenientes. En Final Space, Olan Rogers hace las voces de Gary, Mooncake y Trevor, lo que es particularmente genial si tenemos en cuenta que él hacía todas las voces de los personajes de Gary Space. La cantidad de episodios disponibles de la primera temporada de Final Space suma un total de 10, la misma cantidad de episodios que se tenía pensada para la serie original. El piloto original de Final Space, para entonces llamado aún Gary Space, fue producido por New Farm Digital y presentado a Cartoon Network, pero estos desgraciadamente lo rechazaron. Posterior al rechazo de Cartoon Network, Holland decidió subir el piloto a su canal oficial de YouTube el 5 de abril de 2016, donde lo vería Conan O'Brien, un importante presentador de TV de Estados Unidos, quien decidió presentarlo a diferentes productoras para que al final fuese la cadena que produciría finalmente final space. Te dejaré los links en la descripción por si quieres checar cómo lucía el proyecto antes. Por cierto, del anterior video, Diego Jaro nos comenta lo siguiente. Yo también espero con muchas ansias campamento de verano. He visto los trailers y me llama mucho la atención. Ahora pasemos a TechnoTunes. Continuando con esta sección, les traigo una herramienta muy interesante para los animadores. Para dar vida a las películas animadas, los estudios de producción deben reunir a cientos de animadores y equiparlos con herramientas de última generación que requieren meses de preparación y una gran inversión de capital. El nuevo servicio Simple Animation puede reducir el tiempo y el costo del proceso de animación, lo que ayuda a los estudios producir material dentro del presupuesto y según lo programado. Los productores usan una herramienta de administración para controlar y configurar todo el estudio, a la vez que se realiza un seguimiento de su gasto actual. Los artistas se conectan al estudio a través de un escritorio virtual cediendo a una estación de trabajo de alto rendimiento adaptada a sus necesidades específicas. Simple Animation se basa en un entorno de nube privada de los servidores de IBM Cloud Burn Metal, proporcionando un escritorio virtual para cada usuario, pudiendo transferir grandes volúmenes de contenido creativo de manera confiable y a alta velocidad. Según los creadores de este sistema, Simple Animation permitirá a los estudios reducir los costos de producción alrededor de 60%. El principal ahorro proviene Viene de evitar la compra de una estación de trabajo de animación para cada usuario, ya que cada máquina cuesta miles de dólares y las licencias para software de animación son realmente costosas. Con este programa se puede realizar animaciones sofisticadas incluso en una computadora portátil de baja especificación, ya que todas las herramientas que necesitas se ejecutan en IBM Cloud. Sin lugar a dudas, un proyecto bastante prometedor que busca revolucionar el sistema tradicional de producción. Una herramienta muy interesante a mi parecer. Además, en esta ocasión Diosis nos comenta lo siguiente Espero que no te dé un infarto por el regreso de los titanes, y yo también pienso que Nick ha decaído por su propia culpa. Pero no te preocupes, aparte de los Rugrats, también regresa Invasor Sim y la vida moderna de Rocco. Ahora pasemos a la recomendación de la semana. En esta ocasión me encantaría recomendarles una miniserie independiente llamada Superstar, donde se nos cuentan las heroicas desventuras de una estrella con superpoderes, que buscará por todos los medios ayudar a quien lo necesite. Esta miniserie animada cuenta con la producción de Un Microfuerte, una asociación de talentosos venezolanos y colombianos que se encargan de escribir, ilustrar, animar y musicalizar este fabuloso producto. La misma la pueden encontrar en su canal de YouTube o en su página oficial de Facebook ahora pasemos a un hecho bastante interesante. ¿Sabías que existe un episodio perdido de los jóvenes titanes? En el año 2007 se creó un episodio donde los titanes se enfrentan al villano Pong Rocket. El mismo fue emitido una sola vez en televisión y fue ofrecido a Postopia.com, un sitio web para niños, como parte de una campaña de promoción en línea. Dicho capítulo posee una duración únicamente de 12 minutos. Cronológicamente, este episodio tiene lugar en algún momento después del episodio 10, puedo quedármelo de la tercera temporada, ya que Cedita se muestra libre en la torre de los titanes, pero a la vez, antes del episodio 4, el reto de la quinta temporada, ya que Pong Rocket aparece en la cárcel. Para culminar con los comentarios destacados, Jesús Figuera nos deja esta linda canción. Muchas gracias Jesús, me gustó mucho. Ahora pasemos al tema principal del video, el regreso de los Jóvenes Titanes. Hablemos de los Jóvenes Titanes y su tan ansiado regreso, ya que es necesario entender cómo se encuentra todo el panorama. Como ya muchos de ustedes sabrán, la noticia comenzó a hacer ruido tras las palabras de Michael Jelenic, productor de Teen Titans Go. Durante la WonderCon de 2018, en el que este comentaba que podía casi garantizar que la serie original de los Titanes regresaría. A esto se le sumarían las palabras de Tara Strong. La voz original de Raven, tanto de Los Jóvenes Titanes como de Teen Titans Go, quien a través de Twitter comunicó que se le había informado que en caso de que la película de Teen Titans Go fuese un éxito, se le daría luz verde a la realización de la sexta temporada de Los Jóvenes Titanes. Ahora, si revisamos las estadísticas actuales de Teen Titans Go, notaremos que la película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, y hasta la fecha de este video ha recaudado más de 32 millones de dólares, por lo que tras triplicar, el dinero invertido, ya se podría decir que es un éxito. Aunque Greg, la voz de Chico Bestia, comentase en Twitter que si la película recaudaba 250 millones, los fans tendrían todo lo que quisiesen. Muchas personas han especulado que esto no es nada más que un truco para lograr atraer a la audiencia a las salas de cine a ver la película. Y la verdad es que estoy de acuerdo con esta teoría, solo que al revés. Fíjense, yo sí creo que se trata de un truco para atraer a más gente a ver la película, pero que de igual forma se Va a realizar una sexta temporada de los jóvenes titanes. Esto se puede volver enredado, así que mejor lo explico a detalle. Mi teoría es que ya se tenía pensado hacer una sexta temporada de los jóvenes titanes. Recordemos que la broma acerca del supuesto regreso de los titanes durante el April Fool's Day puso internet de cabeza, y que adicional a esto, el fandom no ha parado de pedir el regreso de los jóvenes titanes desde su cancelación hace más de 7 años. Teniendo esto en cuenta, es casi seguro que todo. Warner Pro Casting System, la compañía que opera los canales y grupos de televisión que son propiedad de Warner Media, ya saben la dueña de Cartoon Network y DC Comics, haya estado pendiente de todo esto, por lo que ya estaba entre sus planes revivir la serie de los jóvenes titanes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Con el pasar de los años, esta empresa ha estado más y más al pendiente de lo que quieren los fans, y es por eso que el clamor popular ha logrado cosas como regresar de entre los muertos la serie de Young Justice, la cual fue cancelada después de la segunda temporada y regresaría con su tercera temporada en la plataforma de streaming de DC. Todo esto me hace ver que ellos habían planificado el regreso de los jóvenes titanes desde hace mucho tiempo atrás y lo usaron como recurso para impulsar las ventas en taquilla de Teen Titans Go, diciéndonos que si la película recaudaba mucho dinero tendríamos de vuelta a los titanes originales, cuando de hecho es posible que ya estuviesen sus planes dicho regreso. Incluso si vamos un poco más lejos, Quién dice que las imágenes que aparecieron en diferentes foros de internet el 1 de abril no fueron otra cosa que un estudio de mercado para constatar cuánto se quería aún el regreso de nuestros titanes originales. Y estas no son las únicas pistas que nos indican que esto ya fuese así. Si tenemos en cuenta que actualmente la serie de cómics de los jóvenes titanes de Rebirth ha estado teniendo una increíble aceptación, el lanzamiento de Titanes, la serie para la plataforma de streaming de DC, y el éxito que representa para Cartoon Network la serie de Team Titans Go, no es para nada descabellado pensar que todo esto fuese un plan que se estuviese diseñando desde hace tiempo atrás, lo que me lleva al último punto. Si todo resulta tal y como le estoy comentando, entonces sin importar cuánto sea el valor adquirido en taquilla, es seguro el regreso de los jóvenes titanes, solo que posiblemente este no sea por Cartoon Network. Mis apuestas más fuertes en este momento son que la serie regrese a través de Adult Swing o TBS. Recordemos que que ambas cadenas también pertenecen al Turner Broadcasting System, es decir, son propiedad de Warner Media al igual que Cartoon Network y el propio DC Comics. ¿Por qué pienso esto? Bueno, mientras en la plataforma de streaming de DC tendrá Young Justice y Titans, Cartoon Network seguirá con Teen Titans Go, por lo que colocar esta serie en cualquiera de las dos plataformas puede ser incluso imprudente, ya que no se adapta al estándar casi family friendly del Cartoon Network actual, y seguramente no escalará a un nivel tan agresivo como para estar en el sistema de streaming, por lo que en canales como Adult Swim, donde se transmitió la última temporada de Samurai Jack, o en TBS, donde se transmitió Final Space, podría calzar mucho mejor. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, cuéntame en los comentarios tu opinión sobre este nuevo contenido para el canal. Les recuerdo que yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.